de gigantes y luchas nos creíamos gigantes dioses del mar y el cielo en lucha contra la vida sin más miedo que el mismo miedo nos creíamos gigantes en busca de mil y un sueños pero el reloj nos recuerda que la carne es una herida que se estrella contra el hueso nos creíamos gigantes ajenos al desconsuelo, hasta que el corazón ya cansado en este mundo de vientos se estrelló contra el silencio. Nos creíamos gigantes cuando solo somos tiempo. De Ramón Martínez López